Al promediar las 7 de la mañana con 30 minutos del viernes, la policía halló el cuerpo de una mujer que fue arrastrada por el desborde del río Aruntaya, al sur de La Paz, la noche del jueves. María del Carmen Mandolado, una dama de entre 50 y 55 años de edad, que ha sido víctima de, de la fuerza que tiene la conducta hidráulica a la altura del río Aruntaya, habiendo trasladado su cuerpo hasta inmediaciones del automóvil Club Boliviano, donde hoy a las 7 de la mañana se ha procedido a... ...hacer el levantamiento del cadáver. El informe policial da cuenta que al promediar las 23 horas del jueves... ...un trufi fue arrastrado por la crecida del río producto de las lluvias. El chofer y otro ocupante pudieron salir del vehículo... ...sin embargo, la mujer ahora fallecida quedó atrapada en el motorizado. Eh, Podríamos establecer que esta causa de quería... la muerte se debería fundamentalmente a asfixia producto del agua. Bueno, en el caso... Puntual desmotorizado, se trata de un conductor que, en cuyo vehículo había tres personas, es decir, el conductor y los pasajeros, de acuerdo a la versión del conductor, él habría podido rescatar a una, en tanto que esta dama perdió la vida. El cuerpo de esta persona fue levantado a tres kilómetros del incidente. Las son pro, son propias de la fuerza de las cosas que traía el agua, en su contenido, lo que indudablemente ha tenido que generar no solamente policontrucciones, sino la también asfixia. Por su parte, la alcaldía da cuenta que las cámaras no pudieron alertar sobre la crecida de este río, por lo que no pudieron reaccionar a tiempo. Tenemos una cámara cerca al puente del río Aruntaya, pero la intensidad de la lluvia no ha permitido ver con claridad efectivamente el tamaño de la mazamorra que se veía. Estamos teniendo unas lluvias... Muy, muy intensas, una, un, un fenómeno natural que está haciendo que nuestros ríos crezcan. A la fecha, solo en La Paz se registran 18 fallecidos y 22 víctimas a nivel nacional. Revisamos que ocurrió en Cochabamba también por las intensas lluvias Una vivienda colapsó y la zona sur de Cochabamba, una persona también perdió la vida. Las fuertes lluvias registradas la madrugada de este viernes generaron el deslizamiento de tierra que provocó el colapso de una vivienda dejando una víctima fatal en la Villa Primero de Mayo, al sur de la ciudad de Cochabamba. A las 3 de la mañana, personal de LEPI 3 se constituyó al lugar eh, llamado de los vecinos indicando que había un derrumbe y se había aplastado una casa. Según versión de los mismos, también se encontraba una persona de sexo femenino que vivía en el, el inmueble derrumbado. El muro de contención que es precario, con piedra solamente, y por las constantes lluvias ha habido debilitar y lo ha aplastado la vivienda. Al promediar las 10 y media de la mañana, el cuerpo sin vida de Teófila Quispe, de 60 años de edad, fue recuperado por los rescatistas, bomberos y personal de la alcaldía. Hasta esta, esta hora se ha trabajado eh, con la alcaldía, con la maquinaria para poder hacer rescate, y se ha rescatado a la persona aproximadamente 60 años de sexo femenino. Los vecinos al momento de lamentar la tragedia indicaron que pidieron en reiteradas oportunidades ayuda a la alcaldía para la construcción de muros de contención y al ser ignorados construyeron el muro que se vino abajo ellos mismos. Hemos pedido la canalización de las torrentes, pero hasta el día de hoy como ustedes ven no se ha hecho nada, entonces es por ese motivo que esta nuevamente ha empezado la lluvia entonces por primera vez también ha lluvido ¿no? es lo que la agua se ha acumulado y se ha ido, como ustedes ven, el muro de contención que han hecho los propios vecinos con sus propias manos. En diciembre del 2007, dos niños de 5 y 2 años perdieron la vida en este sector, tras ser sepultados tras el colapso de un muro que humedeció por las lluvias.